a 3,8 en el 2011 y muchos de ellos son personas que se casan por segunda o tercera vez incluso estaba en clase y de repente como me senté a la ventana vi el un empezar no.